Hola, ¿todo bien? Aquí en este vídeo, te diré todo lo que necesitas saber sobre trenzas con Canecalon antes de comprar este curso. También tengo algunas alertas muy importantes que darte, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. El primer punto de atención es, tenga cuidado con el sitio web donde compra trenzas con Canecalon porque hoy en día este curso solo se vende en el sitio web oficial. Si compras este curso por error en una web pirateada, Puedes perder completamente tu dinero porque el responsable de Trenzas con Canecalon solo lo vende en la web oficial. Por esta razón, es súper importante que si estás interesado en este curso, lo compres solo en el sitio web oficial del propietario del contenido. Y para ayudarte te dejo el enlace al sitio web oficial aquí abajo en la descripción del vídeo y también en el primer comentario. Y ahora les diré si Trenzas con Canecalon realmente funciona. Así que si sí, amigos, Trenzas con Canecalon realmente funciona. Este curso funciona porque cumple todo lo prometido al cliente. Si lo que buscas es tener resultados eficientes, pero en un corto periodo de tiempo, debes saber que sí, trenzas con Canecalon es la forma más adecuada para ti. Realmente este curso es muy serio y todo el proyecto definitivamente se hizo y se produjo para brindarle resultados, nada menos. Otra cosa que debes saber es que este curso tiene garantía, ¿de acuerdo? Puede ver y probar fácilmente todo el contenido y luego, si no le gustan los resultados, puede solicitar la devolución de su dinero. Eso significa que simplemente no corres ningún riesgo. Recordando de nuevo que si estás realmente interesado en el curso, cuidado con el sitio. Y también recordando que si has probado todo el curso y lo has puesto todo en práctica, pero aún así no te gustan los resultados, tienes tu garantía y puedes pedir que te devuelvan el dinero con tranquilidad. De verdad espero haberte ayudado en este vídeo. Si te gusto deja un like para que otras personas puedan ver este vídeo y sepan de la importancia del sitio web oficial de trenzas con Canecalon. Y si tienes alguna duda, déjame un comentario más abajo y estaré encantada de ayudarte.